Bueno, este vídeo lo vamos a dedicar a los triángulos, como ya vimos en el anterior vídeo, los triángulos son polígonos que tienen tres lados y por tanto tres vértices y tres ángulos. Una cosa importante que vamos a necesitar de los triángulos es el concepto de base. ¿Qué es lo que entendemos por base? Pues base, aunque lo estéis pensando así algunos, no es exactamente donde el triángulo se apoya, sino que la base es un término relativo. Nosotros podemos escoger cualquier lado del triángulo para que sea una base. Por ejemplo, podemos tener un triángulo tal que así, que estuviera apoyado sobre el lado que esperamos, sobre el suelo. Pero podemos coger cualquiera de los otros dos lados para que sea su base. Al final, nosotros decidimos cuál es la que queremos que sea la base, según nos convenga. Aclarado esto, vamos a ver algunas de las propiedades que tienen los triángulos, que también nos pueden servir a la hora de construirlos. La primera, más importante y quizás más conocida, es la de que todos los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Aquí tenéis una imagen en la que hemos cogido un triángulo cualquiera, lo hemos triplicado y lo hemos recolocado de tal forma que están los tres vértices distintos colocados en un mismo punto. Así hemos unido los tres ángulos de manera que queda un ángulo completo. Y si os fijáis, ese ángulo es un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. En la descripción del vídeo dejo también un Apple hecho en GeoGebra para que jugáis con él y veáis que esto se cumple para cualquier triángulo que queráis. La siguiente propiedad lo que nos dice es que podemos construir un triángulo si tenemos uno de sus lados y los dos ángulos que están sobre ese lado. Esto puede verse muy bien con materiales manipulativos como por ejemplo el mecano. El mecano no son más que piezas que se pueden encajar en distintos agujeros. Yo creo que todo lo hemos visto alguna vez de alguna forma. Entonces si tenemos por ejemplo esto que está aquí, el lado que nos dan sería el lado azul y aquí los ángulos están representados como el ángulo entre la pieza azul y las piezas rojas, está claro que el único triángulo que nos saldría sería el que nos sigue de prolongar las piezas rojas. La siguiente propiedad también nos habla de qué necesitamos para construir triángulos, y nos dice que si tenemos dos lados y el ángulo que está comprendido entre ellos, entonces podemos construir únicamente un triángulo, no hay otro que podamos hacer. Por ejemplo, lo podemos ver también con material como mecano, si tenemos dos lados, como son el lado blanco y el lado rojo, y el ángulo que está comprendido entre ellos, entonces no hay más forma de construir un triángulo que sería uniendo esos dos lados, o sea, esos dos extremos de los lados. Y nos saldría únicamente ese triángulo que es el que está formado por la pieza blanca, la pieza roja y la pieza amarilla. La siguiente propiedad también nos habla de cuándo podemos construir triángulos. Y nos dice que podemos construir triángulos. Si sí nos dan tres lados, en condiciones muy especiales que vamos a ver en un ratito. Pero un ejemplo de esto es lo siguiente. Con tres lados, ¿cómo construimos un triángulo? Pues no tenemos más que mover dos de los lados de tal forma que pivotando sobre los vértices nos aparezca el triángulo. Más propiedades. La siguiente nos habla acerca de la relación entre ángulos y lados. Y nos dice que si tenemos un triángulo cualquiera, entonces el ángulo más pequeño tiene opuesto el lado más pequeño y que si tenemos un ángulo más grande, por ejemplo este, entonces el lado va a ser más grande. Entonces estas son algunas de las propiedades que cumplen los triángulos. Hay unas cuantas más, pero creo que no merece la pena entrar en ellas. De todas formas las vamos a ver en un poquito alguna derivación. Vamos entonces a pasar a las clasificaciones de los triángulos y vamos a realizar las clasificaciones clásicas que podéis tener en la cabeza, que es según sus lados y según sus ángulos. Pues vamos a empezar haciendo la clasificación de los triángulos según sus lados. Como os podéis imaginar, el primero y estrella es el triángulo equilátero, que es el triángulo que tiene sus tres lados iguales. Esta característica hace también que tenga sus tres ángulos iguales, los triángulos de 60 grados. Y esto, como ya vimos en el primer vídeo, si tiene los ángulos y los lados iguales, entonces es un polígono regular. El triángulo equilátero es el triángulo estrella, y nos va a aparecer mucho a lo largo de toda esta primera sección de figuras planas. Después tenemos el triángulo isóceles, que como recordaréis, es el triángulo que tiene dos lados iguales y uno de ellos distinto. Esto, si nos fijáramos en los ángulos, también se verifica, tiene dos ángulos iguales y uno distinto, que esto enlaza muy bien con la propiedad de antes que teníamos, que a ángulos más pequeños le corresponden lados más pequeños. Y por último, tenemos al triángulo escaleno, que al pobre siempre se le deja de lado porque tiene los tres lados desiguales. Pero no os lo quitéis mucho de la cabeza porque suelen ser los triángulos que dan mucha más guerra y los que dan mucha más chicha a las propiedades que salen de, en general, los triángulos. Y vamos entonces a la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Como recordaréis, uno de ellos era los triángulos acutángulos, que son los triángulos que tienen sus tres ángulos agudos. Después teníamos los triángulos rectángulos, que son los triángulos que tienen un ángulo recto. Y por último teníamos a los triángulos obtusángulos, que son los triángulos que tienen un ángulo obtus. Una vez visto todo lo que hemos visto acerca de los triángulos, vamos a pasar a ver una serie de características comunes que tienen todos de ellos. En concreto vamos a ver lo que, son, lo que se llaman los puntos notables de los triángulos. Los puntos notables de los triángulos son una serie de puntos que aparecen cuando hacemos una serie de construcciones con los triángulos en sí. El primero de ellos es el incentro. El incentro es el punto que nos sale al realizar las tres bisectrices de los ángulos que tiene un triángulo. La característica que tiene el incentro es que es el centro de la circunferencia inscrita al triángulo, es decir, una circunferencia que queda dentro del triángulo y que solo toca al triángulo en los lados en un punto. Si en lugar de hacer bisectrices a los ángulos lo que hacemos son mediatrices a los lados, las mediatrices son rectas perpendiculares a los lados que pasan exactamente por el punto medio de los lados entonces nos sale un punto que se llama circuncentro y qué características tiene el circuncentro que es el centro de la circunferencia circunscrita que es una circunferencia que pasa por todos los vértices del triángulo este circuncentro es muy útil si alguna vez tenéis una circunferencia de la cual no sabéis su centro y queréis encontrarlo lo único que tenéis que hacer es dibujar un triángulo que tenga sus vértices Apoyados en esa circunferencia y encontrar el circuncentro. Y ese será el, el centro de la circunferencia. El siguiente punto notable es el ortocentro. El ortocentro es el que sale de realizar las tres alturas que tiene un triángulo. De ahí el comentario que hice al principio del vídeo acerca de que las bases de los triángulos decíamos nosotros. Si alguien no lo recuerda, la altura de un triángulo es la perpendicular que va desde un vértice al lado opuesto. El último punto notable de los triángulos es el baricentro. El baricentro es el punto que sale de realizar las tres medianas al triángulo. No hay que confundir las medianas con las mediatrices o las alturas. Las medianas son los segmentos que van desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Además, al baricentro muchas veces se le llama el centro de gravedad. ¿Y por qué? Porque si lo calculamos en un triángulo es el punto sobre el cual se equilibra ese triángulo. Podemos equilibrar el triángulo si lo sujetamos en ese punto. Aquí en este triángulo lo que he hecho es calcular el baricentro de, de dicho triángulo. Esto tiene aplicaciones en la vida real. Por ejemplo, si pensáis en un ala delta, la persona va colgada en esas barras sobre el punto de gravedad, el baricentro del triángulo que forma el ala delta. Para finalizar la parte teórica, vamos a ver algunas características que tienen que verificar los triángulos para que se puedan construir. Vamos a ver cuando nos encontramos con triángulos imposibles. No hay que fiarse de las propiedades que te dan y decir que puedes construir un triángulo porque puede ser mentira. La primera de las reglas tiene que ver con la longitud de los lados y nos dice lo siguiente, que cualquier lado tiene que ser siempre más pequeño que la suma de los otros dos. ¿Y eso por qué? Vamos a verlo con nuestro amigo el mecano. Si tenemos estos tres lados, el lado rojo, el lado celeste y el lado azul, entonces, por necesidad, tiene que ser cualquiera de ellos más pequeño que la suma de los otros dos. Si no, ¿qué ocurre? Pues en este caso, el azul grande es mucho más grande que la suma de los otros dos. ¿Y qué ocurre cuando voy a cerrar el triángulo? Pues que no encaja. Por eso se necesita esa propiedad. La siguiente regla, en realidad, ya la hemos visto. Es la regla que nos dice es que si tengo un ángulo más pequeño que otro, entonces el lado que tiene enfrente tiene que ser más pequeño. No puede ser más grande. Eso es una de las propiedades que hemos visto arriba. Si tenemos un triángulo, los que nos dicen, como este que está aquí, que tiene un ángulo de 70 grados y enfrente un lado de 7, y después hay un ángulo de 60 grados que tiene enfrente un lado de 8, entonces ese triángulo no se puede construir. Otra regla importante y que ya hemos nombrado antes, es la siguiente, si tenemos un triángulo con los tres lados iguales, es decir, es equilátero, entonces tiene que tener los tres ángulos iguales, los tres de 60. Por lo que no nos pueden dar un triángulo que tenga tres lados iguales y tenga los tres lados, uno de 70, uno de 50 y uno de 60. No puede ser. Y por último, tres propiedades que os van a sonar bastante y ahora vamos a ver por qué. La primera es que en un triángulo acutángulo, cualquier lado que esté enfrente de un lado agudo, si lo elevamos al cuadrado eso va a ser más pequeño que la suma de los otros dos al cuadrado. Si tenemos un triángulo obtusángulo va a ser al contrario. Va a ser que el lado que esté enfrentado al ángulo obtuso, si eso lo elevamos al cuadrado va a ser más grande que la suma de los otros dos. Y por último, y lo estabais esperando, si tenemos un triángulo rectángulo entonces el lado que está enfrentado al ángulo recto si lo elevamos al cuadrado va a ser exactamente igual que sumar los otros dos al cuadrado. Esto, como os sonará, es el conocido teorema de Pitágoras y que nosotros no vamos a ver más porque lo veréis en Didáctica de la Medida. Hasta aquí la parte teórica. Pero, Juan Antonio, ¿y cómo podemos ver esto en un aula? ¿Qué material y recursos podemos utilizar? Pues uno de ellos ya lo habéis estado viendo porque lo estoy utilizando a lo largo de este vídeo, que es el mecano. El mecano es una herramienta muy útil porque nos permite hacer construcciones de triángulos que, con los que poder trabajar además podemos seguir trabajando con los geoplanos y las tramas como hacíamos para los polígonos en general construir triángulos, ver qué tipos podemos construir y ver si podemos encontrar esas propiedades que hemos estado viendo en este vídeo en ellos cuando los construimos con los geoplanos y las tramas por último, los puntos notables os han podido parecer bastante ajenos, bastante extraños entonces lo ideal es intentar buscar esas situaciones de la vida cotidiana como he intentado hacer yo hay algunos para los que son más difíciles en las que den justificación a la existencia de esos puntos como pueden ser el encontrar el centro de una circunferencia o incluso completar una circunferencia de la cual no tenemos el centro o el centro de gravedad, el baricentro en cosas de la vida cotidiana como el ala delta o equilibrar podemos plantearnos una apuesta con alguien, por si no se lo cree, de a que equilibro este triángulo, el que tú quieras. O incluso si tenemos una escalera y un sitio al que tenemos que llegar, podemos utilizar esas propiedades de los triángulos que hemos visto para ver si podríamos hacer ese triángulo y llegar al sitio que necesitamos. Y esto es todo. En el próximo vídeo lo que vamos a hacer es avanzar un lado más y vamos a ver los cuadriláteros y la clasificación que tienen. ¡Hasta luego!